En el video del día de hoy, Alexi, y Rabito y Kepler visitarán la famosa juguetería de Miss Happy Pero lo que ellos no saben es que al entrar a la juguetería no podrán escapar A no ser que derroten a la malvada Miss Happy mamadísima que cuida este lugar ¿Podrán derrotar a Happy y salir a salvo? Recuerda que si te encanta el video no olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar Happy para más videos de ese estilo Sin más que decir, ¡comenzamos! Oh, chicos, Por fin hemos llegado aquí a la juguetería de Miss Happy. Yo me quiero comprar ¡Vanos! una Miss Happy. Mira qué que mon... es. Es el nuevo Mira, hay algunas en descuento. Yo quiero pero, esta, la versión playera. Yo quiero pero, esta. pero espera que, que está feísimo ese muñeco que hacemos aquí. Mira esa sonrisa diabólica. No, no, no, no. ¿Qué dice? No le sabes bien... a los juguetes modernos. Exacto, está bien hermoso, bueno. está bien guchis. Javier, venga, venga, venga, vamos a entrar más a la juguetería. Dicen Dice, show Vale, okay, okay. Tenemos que presionar esto para <risa> el es que no sabes inglés, sí, verdad, <risa> es Mira, ahí está Happy. Está mi hija, guapo! ¡Míralo! ¡La bohetería es enorme! ¡Bolita, bonita! Tomemos una selfie y lo una, con una selfie. Copes, una sí, selfie. ¡Hermano, selfie! ¡Uh, no! Ay, tremendo, está, ¡No! Tremendo. ¡De locos, de locos! ¡Ale, si no, que haces en la foto, brother! Salí de lado, perdón. A ver, chicos, chicos. ¿Y si conseguimos.? La edición coleccionista del juguete de Miss Happy uh, uh, O sea, te requieres no, no, no. acudarnos a la fábrica Y rebuscar la edición coleccionable ¡Exacto! El juguete es perdido El juguete que es único en su clase ¡Oh, me parece muy bien la idea! Ven, ven, ven, vamos por acá que por allá veo más juguetes Veo unos osos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver qué pasa! ¡A la, la madre! ¡Oye, oye mira! ¡Aquí hay una estantería caída! ¡¿Qué? ¡¿Qué? No ¡¿Qué? Tampoco, ¡¿Qué? No, no manches, no manches, ¿Qué? ¡Sigue! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Sigue! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? corre! ¡¿Qué? No, no, mi... Esto es parte del juego Nunca nos dijeron que nos perseguiría a Miss Happy What the fuck <risa> No lo Tal sé, pero fue un... ¡Ale, no! ¡Ale, sí! no, ¡Se lo bucackearon, mi pana! Aquí estamos a salvo, <risa> Rabito <risa> ¡No! ¡Pero me atrapa! ¡What the... Vale, vale, vale, ya sabemos lo que hace mi happy Hay que huir de ella, sin mirar atrás madre! ¿Ahí viene? Sí, vale. los rumores eran ciertos, la juguetería está poseída ¡Rápido! ¡Dale, corre, corre, Alexi, que viene detrás! ¡Ya está a punto de llegar al final! ¡Su madre! ¡Que se agacha por la tubería! ¡Se ¡Mirado! viene por la tubería, qué pedo! ¡Tíremelo, tirémonos rápido! No. Oh. Vale, hola, Capley Hola, hola Aquí estamos a salvo, Creo que atrapó a, a Rabito, bro ¡Hola! <ríe> Ahora entra <espera>, el nuevo juguete <ríe> Ah, no, aquí está, mira ¿Qué es esto? ¡Bueno! Oh, Ay, no, no este, este espacio está prohibido para los niños ¿Estás seguro de que es seguro, Capley? Eh, no lo sé, no lo sé, mi pana Pero todo sea por el juguete coleccionable Ya sabes, ya sabes, nuestro muñeco de pruebas ¡Romito, corre! ¡Vamos, Robito corre vamos Robito ya lo paso, ya lo Romito, paso! Río. ¡Es seguro, es seguro! Oh. Todo el... ¡Ah! ¡No manches, hay minas! ¡Ah! ¡Esos puntitos sí, son, son minas! Hay que tener cuidado, o Ok, vamos, okay. vamos, vamos ¡Vamos despacito y tranquilitos! ¡Ay, cuidado, Lleva cuidado! La mina. ¡Ale, sí! Llega. ¡La cola! Llega. ¡Cuidado, la pisas. ¡Ay, ¡Vamos! Muy buena. ¡Vamos! Casi lo piso Vale, vale, vale. Se pinchó la cola. <risa> De rabito, no. es verdad que la leche no le sabe al parkour, hay que amarrarlo. Ahí <risa> <está>. <risa> <risa> vale, pasamos va a Oye, una, una, una sierra, una sierra. No, pero, hola madre, con, con cuidado. pero, pido, me devolvió y me caí al suelo. <risa> <risa> ¿Qué, es alguien? muy malo, Capplace wow. si Está bien fácil Ya está, ya está, uh, me lo pasé nice, nice, nice. Y ahora con equilibrio, con cuidado Amigos, con cuidado, que no nos va. podemos caer y pincharnos La cola, solte ¡Oh! Ok, ok, ok, vale, acá hay otras minas Hay que saltarlas, así Uy, much, Muchas minas, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Este es un sistema de seguridad muy extraño Claro, Uy, es cuidado, que Capplay. Hombre, es una, es una juguetería muy prestigiosa Así que hay que tener mucho cuidado ¡Vamos, rapidito, corre! Son, pues, están hechas para vándalos como nosotros eh. pero eso no evitará que consigamos el muñeco de edición ¿verdad? limitada. A ver, venga, venga, venga. Pasemos por aquí, presionamos el ¿Wa? botón, hay una sierra. ¿Wa? Ok, vamos, ¿Wa? pasamos aquí una mina. Alexi, ¿cómo, ¿cómo esquivas la mina, Para es que... <risa> <risa> pa que veas <risa> lo, que sirve, lo que sirve la dieta. <risa> pues eso tampoco, que no se explotan. <risa> Loco, la minita no va contigo. A ver, ¡vámonos! ¡Sigamos! Aquí, listo. Por aquí no es, para el otro lado están las escaleras. Al otro <risa> lado. Ay, para no, para... Digo, nos estamos perdiendo en la juguetería <risa> ¡No, pero! ¡Qué tonto! ¡Explotado! <risa> ¡Listo, mi pana! ¡Que no cunda el pánico! ¡He llegado! ¡Vámonos! ¡Pasamos! ¡Oh, no, no! ¡Llegó! Ahora tenemos que compartir los juguetes con él de nuevo. Digo, ¡qué bueno, Capri! Okay. ¡Que aplique viniste! Okay, sí, que sí! ¡Ven, ven, ven! vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Abrimos la puerta! ¡Oye! Oh, ¿Dónde estamos? Aquí salgo, ¡Súbete y toma la escalera para ayudarte. A ver, vamos a tomar la escalera. ¿Cuál escalera? Okay. ¡Más parkour, jopé, ¡Pero si esto se suponía que era divertido! ¡Mira, mira! ¡Hay una escaleras ¡Amiga! aquí! ¡Hay una escalera ¡Moradas! Ahí está. Ahora se entendo. Ahora, perfecto, ahora tú entiendo. Vente, vente. ¡Suban, suba, oh, oh, suban! Oh, oh. suba. Oh, oh. ¡Listo, listo! Suba. Ay, espérate que yo nunca fui bueno en gimnasia. ¡Ay! ¡Ahí estoy! ¡Perfecto! Vale, vale, uh. vale. corre, Rabito. Ahí estamos. El, el equipo de dinamita. Vamos, vamos, vamos, que vamos sí. a hacer de aquí. ¡Volvemos a bajar! Hola, ah. ¿Y este sitio? ¿Dónde estamos? No lo sé. Pero... De de Ay, Ay, es un minijuego, a ver, vamos la a jugar. Traen. Hay que jugar, hay que jugar. A ver, juguemos. ¿A ver? ¡No! ¡No manches ¡No mates! no me ha en, en un videojuego, de hecho! ¡Mucho Mario, loco! Oh, oh. Ay, ¡Oye, mira es que ahí, viene mi escape! ¡Viene mi escape! Y se cayó la alessi ¡No, no manches, no manches! No, no, no, no, yo, no, yo, no, no, ¡Yo corro, yo no, corro, yo corro! ¡Que se está acercando a mí, ayuda! ¡Corre, Rabito! Oye, esto me recuerda a Geometridas, No sé por qué... ¿Cómo que tres, no se en nada. Está, está, parecido, solo que nos está siguiendo mi happy. A ver, corre, corre, corre. Listo. ¡Wow! Facilito, GG, easy. Pana por poco y, y nos quedamos dentro de ese videojuego. ¿A ¿Qué pido? Láseres. A ver. No, no, vamos. No, no, vamos no, no, ay, amigo. Creo que sé donde estamos. Estamos en la sala de prueba de juegos. ¡Y verdad! Y en... no sé. Hay un dado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! cuidado! ¡Pere! espera! Hay que esperar que pase. Pasa. ¡Listo, listo! Corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¿Nos hacemos aquí? Hola. ¡No! Rabito. Todas las circunstancias, creo que, <risa> que terminó aplastado. aplastado. espérate. Pero, Rabito, puedes parar de morir ya, loco. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, uh, uh, uh. no mires ¡Papávamos! atrás, Capley Listo, dale, Rabito, Rabito pásale. Mí, ¡Que me ayuda! Oh. No. Oye, hizo trampa, no hizo se, trampa, se vale trampa, es verdad, hizo trampa, <risa> no mames. <risa> no. Cuidado, Pero, se cayó. Ey, ahorita estamos en la zona de los cubos de Rubik. Pero... <risa> Sí, no se me, cayó, se me cayó se me me ¡Otra vez! <ríe> vamos Kaplink, que esto solo es el tutorial Ya, ya, listo, listo listo. Uy, cuidado aquí, cuidado aquí, esto está girando Uy, esto sí está complicado uy, uy, ¡Cuidado! ¡Vamos! Uno, uy, ¡Ay! ¡Listo! Sí, ¡Lo, lo superé! ¡Listo! listo. ¡Lo hemos superado! ¡Listo! Se murió Rabito ¡Rabito, <ríe> Rabito por <ríe> Dios! ¡Omaga! Oh ¡Uy, se lo pasan! Esto no es lo tuyo, amigo, yo creo que mejor te quedas con los videojuegos ¡Por fin ha llegado Rabito! Bien, ¡Vamos, vamos! ¡Let's con go! Vamos, vamos, ¡Vamos, le quitamos! Ahí, ¡Avanzamos! Oye, sé dónde estamos subiendo? ¿Qué? No lo sé, hermano Pero este, este lugar... ¡Uy, está muy alto! ¡Oigan! ¡Se fijaron de algo! ¿Qué? ¡Vamos, miren arriba! ¡No! no ¡Ah, ¡No está observando! ¿Qué? ¿Qué ¡Ah, pela, what la, the fuck! Nos está mirando perfectamente ¡No mira. puede no. ser, Caplay, ¡La muñeca se está vengando! ¡Ahora somos su juguete! ¡Ahora somos su juguete! Es ¡Así como ella jugó con nosotros! ¡Alesi! Ah. ¿Qué Mira, nos vamos a hacer realidad, ¡hombre! ¡bala somos! ¡Mira! Así, así me votó ella vamos, Antes... Uy, esto, estas pruebas sí, de equilibrio minitos, están más complicadas cada vez sí, Cuidado, sí, sí, cuidado hay sí, sí. okay, más minas, listo ¡Wap! ¡Wap! Vale, pasamos ¡Ligamos! ¡Ahora! Oh, ok ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta de salida! ok ¡Más parkour! ¡Pasar esto! No, ¡Otro parkour. láser! qué play, idiota! Sí. ¡Ah! ¡Pero se cayeron! ¡Que son bobos! <risa> ¡Vale, ¡Sí! <risa> ¿Pero qué haces ahí saltando? ¡Vente ya! ¡Ay, perfecto! Es que quería superar la marca de mis capi ¡Ay, perfecto! vamos ¿Ya ves, amigo? Es bien fácil a su máquina! ¡Hay minas gigantes! ¡Estas son minotas! ¡Oh, minetas! ¡Esperen, tengo Tengo tengo un truco Eso, bajemos así Como rápido ¡Ya ¡Qué tramposo! Traemos aquí directamente ¡Uy, Alex! ¡Eso pisaste la mina! ¿Cómo no la activaste? Obviamente Porque estoy bien esponjoso, carnalito ¿Qué pedo? ¡No manches! Pues ¡Tenemos la cámara hacia arriba! ¡No, no puede no ser! Puede. A ver, ¡Seguimos amigo? en el videojuego! ¡Salten! Vamos vamos, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se cayó Rabito! ¡No puede ser! A ver, Por favor, cuidado. dale el tutorial de impulsarse este juego a Rabito ¡Vale, vale! <risa> Pongo ¡Otro cubo! Fácil. ¡Otro cubo! ¡Pasamos aquí! ¿Y? ¡Pasamos acá! Perfecto. ¡No, perfecto! ¡La primera, mi pana! ¡Somos muy buenos! ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! ¿Pero sabes quién es bueno? ¡Rabito! <risa> Oye, ya me estoy cansando de esperar mucho a Rabito la última y ya, ya me voy solo Vámonos, ya te digo yo Rabito ¿Tú? necesita ayuda Están, están <ríe> levitando ustedes, brother Los veo levitando ¿What the fuck? Yo estoy bien abajo En carnalito estamos usando hacks para el videojuego Esperen. Oh, mira, ¿qué? Esperen, ¿Qué es ahí está mi Happy No Se mate, ha salido uno. de su caja Ha salido y se ha vuelto Parece ótimo, Spray, loco, se volvió un transforme Bien, ¡Vamos a derrotarla! Oye, ¡Es momento! No una mejor ¡Ya luché contra mí, Capi! ¡Vamos! ¡Ataquemos mí, loco! ¡Vale, tenemos que derrotarle las manos! ¡Las manos, las manos! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale! vale, vale. ¡Hay que dejar la manca! No, ¡Let's go! ¡No, manches, ¡Dispara, dispara yeah. bolita! ¡Dispara bolita! ¡A ver, a ver! ¡No, a ver. ¿por qué no dispara? Pues ¡Cuidado! cuidado ¡Que no con sus bolas! no con sus bolas! ¡Desruyen eh. los brazos! ¡Pégale! ¡Ya está casi! ¡No, se le cayó una mano! ¡No, pero voy a voy a morir! Estoy que muero, estoy que muero. ¡Vamos, vamos, tú puedes! Dale. ¡Dispara, disparar, ¡No mames, la tengo casi cerca mío! ¡Ah! No. ¡Corre! ¡No, no, no, no, no, no! Mi capi, mi capi. No, me voy va a pisar voy, con no. la rueda. ¡Tengo miedo! ¡Salta, salta, salta! A ver, a ver, a ver. Esta mano está invencible, hermano. Es que. Está ¿Pedo, ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Me dio todo! ¡Es loco! Me dio con va. todo. Ok, ok, ok. ¡Listo, no listo! listo ¡Ahora! Play, Esa era la versión coleccionista eh, O yo, sea que ya, de, Nos quedamos sin no un juguete? Mal, oh, Pero mira lo que nos llevamos hermano Tremendo bazucón ¡Ah! Oh, la oh, madre perro! No, las armas mucho mejores Mejor bazuca que, que, que otra cosa Ven, vámonos vamos. Ya vamos a escapar de aquí ah, no las quitaron Dime, dime que no. sí, dime que sí uh, Me las quitaron hermano ah. ¡Vamos! Ok, ok, uy, esto no se ha acabado, esto no se ha acabado. A ver, cuidado con los láseres ¿Cómo que saltamos, no se ha acabado? Saltamos. ¡No me digas eso! ¡Let's go! Aquí estamos. Vale, pasamos, pasamos. Ah, pues sí está la salida, venga, chicos, escapemos. Vamos, Alexi, let's go. ¡Vamos! Pues nada, chicos, el mundo logrado escapar. De la juguete, aquí haces un capi. una orden de alojamiento, pero bueno. Sí, sí, sí. Y aquí está el auto que parqueamos para irnos. ¡Vámonos, Reggio! ¡Mi troca, perro, mi troca! Vámonos, ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos subimos y hasta la próxima!